Se cumplen dos años de la legislatura, dos años de la presencia de Podemos en las Cortes Valencianas. Como síndico creo que hay algunas cuestiones que destacar. Me parece muy importante que el Grupo Parlamentario haya tomado la iniciativa desde el primer día en varias reformas legislativas de mucho peso. Creo que ha sido muy importante nuestro trabajo para sacar adelante la Ley contra la Pobreza Energética o la Ley de Cuentas Abiertas para aumentar la transparencia en la gestión pública. Pero también las leyes de prevención del fraude y la corrupción a través de la creación de una agencia DOC o la ley en la que se aumenta la capacidad de control y fiscalización de la sindicatura de cuentas. Por tanto, trabajamos en la lucha contra la pobreza en la lucha contra la desigualdad, trabajamos en la lucha contra la corrupción, hay más iniciativas parlamentarias que tenemos en marcha. Los dos años que nos esperan van a ser dos años muy duros. Asistimos con, con cierta preocupación a la, a la práctica política del Consejo en el que se han acomodado rápidamente al, al papel de gobierno y están a la defensiva. Nosotros creemos que hace falta una política más decidida para luchar contra el desempleo, hace falta una política más decidida para luchar contra la violencia de género. Hace falta una política más decidida para construir, poner las bases de la comunidad de futuro y por tanto creemos que tenemos mucho trabajo por delante y creemos que nuestra consolidación como grupo parlamentario y nuestra vinculación a la ciudadanía es el mejor elemento, la mejor herramienta para seguir siendo útiles al servicio de la ciudadanía en el día a día y además construir entre todos un proyecto de futuro, un proyecto de cambio que nos permita en el 2019 ser más fuertes, ser más útiles y sobre todo construir una alternativa de gobierno.